Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en un pedazo de partido donde vamos a enfrentarnos a Novak Djokovic con, no contra, con Yannick Sinner. Así que vamos allá. Wimbledon, máxima dificultad. Ladies and gentlemen, we welcome you to the Dublin Stadium for today's exhibition match. Y nada, un partido de exhibición aquí en Wimbledon Un set a seis juegos Y bueno, practica un, po eh, practica un poquito con Yannick Ya que, eh, bueno, eh, tenía algún problema de grabación Y lo estoy, entre comillas, repitiendo Pero bueno, eh, no pasa nada Vamos a vengarnos de Novak Ya que me ganó el primer set Así que ahora, pues espero reventarle Yannick Sinner me lo he creado con un poco de fail Porque eh, le di a terminar cuando no había terminado Le di sin querer algo muy mío, pero bueno, está al 80%, tiene un poquito de barba y tal. Y, y Pero bueno, lo demás está bien, está bien la raqueta, está bien la equipación, la gorra, eh, los atributos dentro de lo que cabe también. O sea, está, eh, yo creo que se parece también. Tiene un aire, eh, me faltaba por retocar alguna cosilla, pero bueno, ey, los botines por ejemplo me faltaban Pero bueno, eh, ponerle una muñequera en, en el brazo derecho Bueno, cositas así, otros detallitos, pero en fin, al menos el color de los ojos se lo he puesto Así que nada, vamos a tirarla fuera <risa> y, y, y eso para calentar, ¿no? Eso para calentar está bien De momento vamos ahí a tope, ahí está, esas son las derechas que a mí me gustan y perfecto, vale A consolidar, a consolidar a tope El saque A consolidarlo, pero al máximo Venga, buscaremos la T otro día, amigo Buscaremos la T en otra ocasión Buena, vamos Vale, nos defendemos, no pasa nada Nos seguimos defendiendo Aquí ya he llegado, pero demasiado forzado Vale, buena qué mamón y bueno, el ángulo del averno, ¿no? O sea, pero bueno Habéis visto cómo ha jugado con la profundidad, ¿no? una un poquito, me saca de la línea de fondo Me retira muchísimo Y luego una especie de dejada Que no le ha salido muy bien, la verdad Pero a mí sí me ha salido bien el saque, la verdad Ahí, ahí sí Ahí sí, fijaos que tiene un, un aire, ¿no? Tiene un aire, yo creo que he conseguido darle el aire Otra línea, vámonos A tope con el ace, no me suelen salir Ese tipo de ace, así que muy Muy alegre, y además Ya juguetón y todo, habéis visto, ¿no? El problema ha sido que... ¡Oh! El problema ha sido que no Que no ha sido el ace, pero Corre, corre Corre, bueno, unos patines necesito, ¿no? Los clásicos patines Me ha perdonado Novak, pero voy a intentar yo no perdonar ninguna Aunque se nos haya ido fuera, no, no todas no pueden entrar Pero el segundo saque siempre debe entrar, así que venga Vale, vamos allá Buenísimo Bueno, el revés de Yannick Sinner es mm, muy, muy bueno Vamos aunque el de Novak también es bastante bueno... De hecho, el mejor del circuito, ¿no? Así que... El, el mejor del circuito... Y Yannick Sinner, ojo, ¿eh? Porque también puede estar ahí... Al menos de los jóvenes... Puede serlo, ¿no? Pero bueno... Venga, bola fuerte, profunda y demás... Un poquito más de ángulo... Otro poquito más... Y mucho más... O sea, me la ha dejado muy a huevo, la ha dejado, no ha salido Le hemos golpeado muy por encima de la red Con el bote muy por encima de la red Vamos a volver a intentar la T No ha salido, eso es más normal Pero bueno, vamos a ello Ojo que lo tenemos, vamos Muy buen ángulo Subimos Y me hace un paralelo del averno En la línea tocado. Me cago en Panini. Ahora sí que tiene que salir la T. Pero no ha salido. Me la juego. Me da miedo. Vamos mejor a echarlo al pasillo como sea. Y a tirar de ángulo. Buena. Y se le va. Se le va. Madre mía. Que le deja al recoge pelota, colega. Que le das al recoge pelota, amigo. Buena. Subimos. Y voleamos. Muy bien, muy bien. Muy bien visto. Sí, señor. Lo celebramos a nuestro estilo, ¿no? Eh, muy... Muy callado, madre mía, vaya línea y vaya resto ¿Pero qué es esto? A bueno, ¿habéis visto ese resto a la línea, colega? Bueno, es Novak, ¿no? Si alguien puede restar de esa forma, es él Es el mejor restador de, para mí del mundo Al menos, eh, no yéndose a 4 metros de distancia de la línea de fondo, claro Si nos podemos quisquillosos Y decimos El mejor restador realmente es Nadal, ¿no? En cuanto a estadísticas y demás Creo, si no se la han quitado Que es Nadal el mejor restador También es verdad que creo que es mucho más complicado Restar en la línea O sea, cerca de la línea de fondo Que 4 metros o 6 metros O 20 metros detrás de ella, ¿no? Pero bueno Venga, vamos Joder, chaval Lo que me ha hecho, tío Unos patines, gente Necesito mi, mis clásicos patines Para llegar a esas bolas sin duda, lo necesito Pero, tío, pero, tío ¿Quién eres ahora tú, un O sea, ¿qué es esto, colega? ¿Qué es esto? Bueno, nosotros... Eh, concentrado Nosotros, concentración Si él angula, yo angulo E intento angular mejor Buena no, nah, nah, nah. ¿habéis visto la que se ha quitado los pies? De locos, mira ángulo Venga, llega esa, crack No, que llega Que llega, que llega todo Flojita Vale, vale, vale, vale Cortadita y la bajamos Bueno, y esa la falla porque algo tiene que fallar también, ¿no? Algo tiene que fallar, pero madre mía Corre, joder, chaval Vale, tenemos que cruzarla más en el lado de la ventaja Y en el lado de iguales En el lado de iguales yo creo que voy a intentar tirar a, a la T O sea, siempre a su revés ¿Vale? No está nada mal la dejada No está mal para acercarlo a, a la red Si no llega a ser un buen golpe como el que ha hecho Pues podríamos a lo mejor haber llegado <ríe> Ni de coña Ahí ya no necesito unos patines Ahí ya necesito pues lo que vendría siendo el mítico caza, ¿no? Dejadita para llegar yo ahora Buena Va a llegar Me he equivocado, ¿no? Me he equivocado Creía que se iba para el centro Y me he equivocado eh, terriblemente Tenía que haber buscado el ángulo Cosas que voy a buscar ahora para el lado de, de, la, de la igualdad Bueno Bueno Ojo, se abre mucho La dejada va a llegar Aquí no me equivoco Buen ángulo, sí señor, qué buena Bestial Bestial No hace falta ver la repetición No me apetece Buscamos El contrapié, otra vez de nuevo Vale, perfecto, es que llego ahí a hacer el paralelo Y creo que no Creo que no hubiese llegado bastante bien Yo no mucho, podría haberme invertido ¿Buena? Vale, subimos Subimos Tío, ¿pero quién eres? ¿Ojo? No, hoy me hace el paralelo, mamón Te tenía, ¿eh? Le tenía, pero bueno, es que me ha visto perfecto, ¿no? Me ha visto perfecto Venga, yo ahí también te veo, amigo Buena. Buscamos esa derecha. Ganadora. Sí, señor. Uf. Está costando, ¿eh? Y tenemos ahora que. Que romperle para no llegar al.. Tiebreak Muy buena. Muy buena también. Ahí. Esa regular. Llegamos. Buena. Llegamos, llegamos, llegamos Y a eso ya no llegamos, tío Si es que va a la línea Es que el nota no está apure, Es que es increíble Es que es increíble la precisión La colocación del colega este Chaval ¿Veis, no? Se invierte de revés Y me, y me la cuela el mamón Y me la cuela Y me la cuela Y me la cuela se invierte de revés para buscar, no sé El cruzado, pues no, me hace un paralelo Con todo el morro Con todo el morro, el señor aquí Ay ¿Qué hace? Bueno, no, no, no nos ha salido lo que queríamos hacer A ver que me puede buscar el paralelo Esta vez no Y ya está eh, ¿Cuándo le vamos a hacer un break? Mañana Hoy no, <ríe> mañana porque vamos... Se tira tiro a la derecha, me meto un cruza increíble. Que a ver, que nosotros... Dale, hombre, dale. No seas tímido. No seas tímido, ¿no? Que no... Que iba afuera, pero por poquito, ¿no? A punto entra. Nada, nada. Lo dejamos medio... Qué mal, Pablo. Ahí lo he jugado muy mal. Me he intentado invertir de derecha, pero creo que no le he dado bien la, al principio. Ya cuando he querido invertirme, no ha sido posible. Vale, nosotros también sabemos hacer ángulos, colega. Nosotros también sabemos. Así que vamos a demostrarlo. Buen saque. Se queda en la red bailando un poquito. Bailando, bailando, bailando bailondeo. Cortadito... Buen ángulo. Madre mía, el ángulo que acabamos de sacar, gente. Madre mía, el ángulo que acabamos de sacar, ¿eh? Ni tan mal. Cortado. Bajamos la bola. Que baje el culete. Ahí está. Perfecto. Sí, señor. Nosotros a lo nuestro. Nosotros. Eh. A los nuestros. Venga. Cambio de lado. Yokobi, he escuchado a alguien animando. Contrapié, ojo Esta la tengo bien Esa la tengo bien bueno, bueno, el contrapié, ojo, ha llegado, ¿eh? Ha llegado, pero el objetivo era ese Era eh, <risas> Era doblarle las rodillas, ¿vale? O sea, lesionarle El objetivo de esa dejada era lesionarle No era otro realmente ese, Esa dejada buscaba la lesión Vamos a ello Estaba preparado para el contrapié Y también estaba preparado Intento buscar el paralelo profundo. Y por supuesto no llego a esa. Qué lástima. Ojo, la que hemos perdonado. La que habíamos perdonado. Y seguimos perdonando, amigo. Y seguimos perdonando. Así no se puede romper, ¿eh? Me voy para acá. Es okay, a, a ver Esa bola está merced O sea, esa bola es comodísima Esa es para un lado Corre Corre Sube, termina de subir Bueno, no, bueno, bueno No me hubiese extrañado que hubiese llegado a, a, a pillar esa bola Que se iba al fondo, ¿no? Sería ya la locura máxima Lo sabía, tío Bien, lo sabía Bueno, tres iguales, de momento Seguimos intentando buscar La rotura Y sobre todo que no nos rompan a nosotros Porque si no, ahí sí que tendríamos Un gran problema Y es que no, no encontraríamos Nuestra venganza completa Al contrario, sería la humillación Más grande, porque como digo Pues saque para tu casa Bien, bien, un Hey, un servicio cómodo, sí señor, ya era hora Un servicio cómodo, tío ¡Bum! ¡Mira qué cómodo! Poleamos. Bueno. No vuelvo a subir a la red. Así no se puede. Yo no vuelvo a subir a la red. ¿Vale? Buenísima, que corra. ¿Qué dices? Nada, nada. Le da mucha potencia. Te da mucha potencia, tío. Venga, para tu casa. A 207 eh, que he sacado, coleguita. A 207 que he sacado. Por cierto, de... no sé si lo he mostrado no. Pero, eh, aquí tenéis las. Eh, los atributos de los jugadores, eh. Para que veáis un poquito. Tss, eh, lo mango que estoy. Lo manquito que estoy. Pero bueno. Fuera. ¿Qué haces, Novak? ¿Qué haces? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, que me ha regalado! Me ha regalado... Bueno, espérate que ahora se lo regalo yo No sé cómo he pillado esa Subimos Rey de la semibolea. Pero ese ángulo no se puede Eso, así no se puede Madre mía, pero ¿quién eres? ¿Quién eres con esos ángulos, Novak? No, en serio, ¿quién eres? ¿He puesto yo a Novak? ¿O he puesto a Murray? En el juego, digo Toma ángulo Vamos, llega a esa, crack ¿Eh? Llega a esa Tú también tienes que tener unos patines para llegar a esa, amigo No soy yo el único Bueno, fuera, pero por muy poquito, ¿no? Venga, vamos, ¿eh? Dos do, do puntitos más Dos puntitos más ¿Va a subir? ¿No va a subir? Vale, vale, vale Ahí lo tenemos Oh, yeah Sí, señor Dos bolitas de break Esa dejada no sé yo si ha funcionado muy bien eh, Soy gilipollas Sí, quería hacerle un globo Al lado del revés Y me he equivocado de botón Y pues ya está Pues ya está Cortadito a los pies Cortadito a los pies otra vez No me lo puto creo, de verdad, eh De verdad El segundo cortado sobra sobrado, gente El segundo cortado no ha ido a los pies Es que me cago en los monos, loco ¿Cómo tengo que felear yo? Madre mía, qué ángulo Madre mía, qué ángulo Pilla... Ojo, que va a pillarla No me lo creo No me lo creo Buena Buena volea Buena volea, Gianni Muy buena volea Sí, señor Vamos a ver la repetición Se lo merece Madre mía, mira qué zancada hemos metido Nos colocamos bien Sí, señor Y ahí digo Otro paralelo no me vas a hacer, amigo y ahí está otra buena zancada y, y parando, parando Punto de break Esta vez no la fastidies, colega Buenísima Buena Joder, colega Es que así no se puede Es que me equivoco, tío Hago un golpe potente en vez de preciso cuando tiene que ser en algunos momentos Pues más preciso que, que potente Buena Buenísima va va, va, va, va, va, va, va, va Lo tenemos de nuevo, eh bye, bye, bye. Madre mía lo que está costando Muy buena Este es, vamos Buena Buenísima Ese es, ese es Y ahí está a nuestro estilo, ¿habéis visto cine tan tranquilo? Es que lo he clavado al personaje. Ni lo celebra ni nada. ¿Ha costado la misma vida? Bueno, pues venga, dame la bolita que voy a sacar yo para cerrar. Dame la bolita que voy a cerrar, amigo. Qué pena el paralelo que he hecho. Pero ojo esa, ¿eh? Y se le queda en la red. Muy bien, ahí lo tenemos. Buscamos la T Que tanto nos ha funcionado Y nos vuelve a funcionar Sí señor Aunque del lado Ostras Ya estamos con los restos Ya estamos Con los restos súper agresivos Bueno buscamos un poquito el ángulo también Un poquito ahí Un poquito ahí la diversión Buscamos el saque al cuerpo también Bueno Ya está ¿no? Nada, nada Que tiene un poco de hierba en el botín ha dicho, no se sentía cómodo Muy buen saque Muy buen resto también Vamos Así no se puede, amigo Así, te digo yo que no se puede No se puede No, no, sacando el puño, el mamón ¿Qué hacemos? ¿Un saque volea? <risa> Ni de coña. Intento asegurar. Joder, vaya golpe más malo que has hecho. Bueno. ¡Vamos! Venga, fuera. Y tan tranquilo, Sinner. Ahí está. Una bola alta. Y una bola potente. ¡Ay, paralela! Y tan tranquilo. Venga, vámonos. A la T, a la T, a la T, a la T. Ahí lo tenemos Y la tira fuera Vaya pringao Vaya pringao Novak Y la tiras fuera qué partidazo Segundo partido que me he hecho Y a la segunda habrá vencida El primero, bueno, ha salido fail No he podido ni eh, subirlo eh, Porque ha salido súper con super delay y demás espero que este esté bien y si hay delay o algo pues pido perdón de antemano eh, pero bueno espero que hayáis disfrutado muchísimas gracias por verlo madre mía qué partido ha costado pero lo hemos ganado lo hemos ganado y ya sabéis que <ríe> por lo general siempre en la vida real suele pasar lo contrario de lo que pasa aquí así que se supone que ganará Novak Djokovic este encuentro pero vosotros qué opináis ¿Ganará Novak este encuentro o no? Me lo podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.